de las cosas que también me pasó con la ESI es eh, darme cuenta que tenía que desaprender porque tenía mucha estructura, mucha cabeza, todo pasaba por algún conocimiento y no pasaba por la emoción, el cuerpo tampoco era tenido en cuenta, entonces el desaprender fue volver a acomodarme en lo amoroso ¿no? y esa parte para mí también es una de las cosas que me trajo la ESI. Me lo trajo el hogar, me lo trajo mi madre, me lo trajo mis padres, mis hermanos, mi familia. Pero pude, pude expandirlo y, y darle sentido gracias a eso. ¿no? Entonces hay que, a veces hay que desaprender. ¿no?